de nuestra comunidad de Slack, eh, y los conocemos un poco, vemos que, cómo, qué piensan, cuál, cuál es su pensamiento detrás de, de, de las ventas. Así que hoy tengo el honor de conversar con Fernanda Lesmes, que es la Chief Revenue Officer de Nubox, eh, que, bueno, que, que, bueno, trabaja con Caro Sampson, que muchos la deben conocer por, por el webinar que hizo ya, ya en octubre. Así que, bueno, Fernanda, bienvenida a, a, a ¿cómo se dice, no?, tengo una frase ahora, ¿verdad? es, ¿estás eh, lista para la primera reunión, para nuestra primera reunión? listísima para la primera reunión. <ríe> vamos entrenando, esto ya en, dos, en cuatro o cinco episodios, vamos va a salir bien. Eh, Fernanda, eh, bueno, primero, eh, si querés presentarte vos y también qué es lo que hacen en Nubox, qué problema resuelven y a qué público. Claro que sí. Bueno, un gusto para todos, qué rico, eh, Andrés, que estés liderando esta comunidad, yo creo que es súper importante, eh, que, que los que estamos en este mundo del SaaS nos podamos unir y compartir buenas prácticas. Yo creo que no hay que reinventar las ruedas, y hay que comenzar a entender qué cosas buenas están funcionando en el mercado y aplicarlas o adaptarlas a, a los desafíos que tenemos nosotros. Entonces, esto es un tremendo espacio, primero agradecerte un montón eh, la participación. Contarles un poquito sobre Nuvox. Nuvox es un software as a service para pequeñas y medianas empresas eh, y nosotros nos enfocamos principalmente en resolver dolores de gestión de estas pequeñas y medianas empresas. Eh, y cuando me refiero a dolores de gestión es todo lo que a ningún emprendedor le enseñan, eh, ni en su universidad, ni en el colegio, ni, ni en ningún lado, y es a gestionar su negocio. Y básicamente esto se traduce en, uno, poder facturar, ¿cierto? Poder vender eh, y recaudar eso que venden. Dos, pagar sueldos y, y remuneraciones, que básicamente es ya cuando la empresa comienza a tomar un mayor tamaño, todo el tema de la liquidación de sueldo, hacer los contratos, mantenerse al día con la dirección del trabajo es un tema, así que también nosotros entregamos soluciones de gestión en remuneraciones. Y por último, de contabilidad, cómo aseguramos que estas pymes, o que yo como emprendedor, esté en línea con lo que pide el servicio de impuestos internos, eh, y además puedo tomar decisiones financieras. Entonces, nuvox es un software que permite que estas pequeñas y medianas empresas lleven su gestión, facturen, paguen nómina y su contabilidad. Nuestro foco principalmente son empresas de Chile, eh, entre 5 y 20 trabajadores. Ahí está nuestro gran foco. Y yo soy Fernanda Lesmes, eh, me uní a nuvox hace dos años. He tenido eh, la oportunidad de trabajar en varios as comencé mi carrera trabajando en un SaaS en India, ¿no? que se llama Hotelogix, donde entregábamos software para eh, hoteles en su momento, después llegué a Chile, me uní a Dentalink, donde teníamos Dentalink y MediLink, eh, y ahí en el camino me he ido formando en diferentes SaaS, y ahora eh, cuando me uní a Nuvox, ingresé como Head de Marketing, haciendo toda la estrategia de adquisición de demanda y de posicionamiento de la propuesta de valor de Nuvox, y ahora tengo el gran desafío de, de llevar el crecimiento de la compañía a través de, de, de este cargo de Chief Revenue Officer. Perfecto, clarísimo, me, me encanta. Y bueno, para, para que te conozcamos un poco más, a mí siempre me gusta empezar con esta pregunta que es, que un poco, a mí siempre me trae a, a, a, a mi infancia, que es, algunos no, pero es que, ¿qué fue lo primero que vendiste en tu vida? Es una súper buena pregunta, Andrés. De hecho, cuando, cuando me mandaste la pregunta, dije. Hice memoria y dije, no, lo primero que vendí ya fue medio grande. No, en realidad yo comencé vendiendo dulces en el colegio con mis amigas. Entonces, en su momento queríamos ir a un concierto eh, y claro, teníamos que juntar plata y comenzamos a vender dulces, ¿sí? Éramos un grupo muy grande, como siete, ocho niñas y en su momento lo que nos pasó fue que nos comimos todos los dulces, un desastre, un despelote con la plata. Entonces, finalmente dijimos, ¿sabe que Cada una venda lo que, eh, o vea por su parte qué va a hacer para conseguir la plata que necesitamos para las boletas. Entonces, esa es como la primera vez que estuve vendiendo. Y sí, eh, como primera experiencia así de venta real, real, fue Notelogix. Este es el que te cuento de, de hotelería en India, donde yo creo que fui, fui muy afortunada porque cuando llegué a la compañía, era la única persona que hablaba español. entonces como queríamos en ese momento expandir mercado a América Latina, desde India, me tocó traducir el software, dar servicio, hacer la activación y vender. Entonces ahí comencé a vender en unos horarios medio extraños. Me tocaba todavía despertarme a la una de la mañana para hacer un demo a Chile o a Argentina y demás, por el cambio. Y te diría que ahí comencé a desarrollar esa pasta vendedora ya mucho más real eh, y, y las ventas siempre me han gustado. Así que ahí fue como mi primer pinito, eh, y de ahí me, me comencé a encantar con este mundillo de ventas. Sí, y um, creo que dos, dos reflexiones, la primera es, si hubieses tenido Nubox cuando vendías dulces. Ah, no, olvídate, una, ahí estaría la tienda dulce gigante. Y lo otro, lo, o sea, vos para la empresa de India trabajabas desde, desde India, digamos. Desde India, sí, viajé, ah, trabajaba de, desde allá directamente. ¿Qué, ¿Qué fue, por un intercambio, algo así, digamos, que, que fuiste? Por o... la universidad, sí, sí, sí, Ajá. por la universidad, ya finalizando, eh, teníamos, más, más, bueno, yo estoy en una universidad muy especial, entonces ya la universidad tenías que hacer como una jornada larga de trabajo, así que desde esta empresa me contrataron directamente, más que para hacer una pasantía, realmente tuve un cargo de, de marketing manager y de, yo diría, todo era en su momento, eh, así que sí, estuve allá trabajando y fue una experiencia increíble, muy enriquecedora, sobre todo en términos profesionales, y me, me acercó muchísimo a este mundo del SAS, que no era tan conocido en ese momento, en, en Amareca Latina 2011, más o menos. Ah, más o menos en plena época empezamos. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Estábamos hablando antes de salir en vivo acá. Que, que Justo, bueno, eh, sí, sí. Eh, che, y contame, Fer, cómo está conformado hoy eh? ¿Tu equipo de, de, de revenue en de Nubox? ¿qué, ¿Qué tamaño, qué roles hay? Súper, sí. súper, súper buenísimo. Bueno, este es un equipo grandote de, de, de revenue. Sí, nuestro foco es eh, convertirnos en un equipo muy escalable eh, y con el nivel de operación que tenemos, y porque hago esta premisa antes, porque nosotros realmente buscamos ser muy eficientes en los procesos que tenemos y escalar muchísimo el modelo de negocios que tenemos y la velocidad a través de la cual nosotros crecemos. Somos un equipo de 62 personas eh, dentro de todo el equipo, donde tenemos seis áreas diferentes. Hay seis heads y estos heads tienen cada uno sus managers. Eh, que tienen focos muy especiales. A mí me gusta contar esto como un proceso, que si bien no es un proceso lineal, sí cuenta una historia de cómo nos gusta a nosotros hacer las cosas y cuáles son estas perillas que nos permitirán a nosotros ir logrando el crecimiento. Entonces voy a partir por, por el área eh, que genera todo el revenue dentro de la compañía, o más bien toda esta conversación o posicionamiento, go to market dentro de la compañía que es marketing. En el equipo de marketing nosotros lo que hacemos es diseñar el mensaje, el contenido, ¿cierto? Y el go-to-market de nuestros productos con el objetivo de captar demanda. Entonces, tenemos un área de marketing que se encarga de traer cientos y, y miles de leads y MQLs mes a mes para abastecer a nuestro equipo comercial. Entonces, tenemos marketing. Segundo, tenemos al equipo comercial que se encarga de tomar esa demanda que llega. Aquí también eh, lo estábamos hablando tú y yo antes de, de comenzar esta transmisión, Andrés, eh, en muchas empresas, cuando ya está muy desarrollado este mu músculo de inbound, el inbound pesa muchísimo, ¿cierto? Y los ejecutivos tienen bastante demanda que llega a través de eso. Sin embargo, nosotros no solo tenemos demanda o hacemos ventas a través de inbound, sino que desarrollamos más canales y dentro de esos la prospección es uno de los canales muy fuertes que tenemos. Entonces, marketing genera demanda, para el equipo comercial, donde nosotros, por un lado, tomamos los MQLs, demanda que llega casi lista para contratar o que ya tiene algún tipo de interés comercial, y también tomamos desde comercial los leads, a los cuales nosotros vamos a contarles eh, sobre nuestra propuesta de valor, sobre lo que hacemos y les ayudamos a identificar un dolor de gestión que tiene. Entonces, el equipo comercial toma esta demanda que llega y además prospecta desde la demanda que genera marketing y eso nos permite a nosotros llegar a nuestros objetivos de crecimiento. En el caso de NUOX tenemos... Dos segmentos para los cuales nosotros trabajamos. Por un lado, las pymes, ¿cierto? Directamente, una pyme de 1 a 10 empleados que venda algún tipo de producto o de servicio. Y tenemos por otro lado, el segmento de los contadores, que son contadores que usualmente le dan servicio a estas pymes. Cuando la pyme quese un poquitito más, contrata a un contador que se convierte en su asesor financiero y lo acompaña a estar uh -huh. al día con todos los temas tributarios. Entonces, nosotros también llegamos a esos contadores. Y nuestro equipo comercial se divide justamente en eso. Un equipo experto en empresas, ¿cierto? Un equipo experto en contadores y un equipo farmer que se encarga de gestionar toda la base de clientes que tenemos nosotros hoy, que en Chile se gestionan alrededor de 86 mil pymes con Nubox, con estos tres productos que te conté al comienzo. Entonces, vamos marketing, vamos ventas. Después tenemos el equipo de operaciones y el equipo de operaciones lo que hace es que, el traspaso de esta demanda al equipo comercial y la productividad del equipo comercial y del resto de áreas sea lo más óptima posible. Entonces, este mm -hmm. es el equipo que nos permite a nosotros ir mejorando las métricas de productividad de los comerciales y mejorando las tasas de conversión de, de demanda a venta, ir habilitando la generación de nuevos canales. Entonces, tenemos demanda que se genera, tenemos un equipo comercial que genera venta a esa demanda y tenemos un equipo de operaciones que se encarga de ir puliendo una operación, ir puliendo las métricas de la operación que nosotros tenemos para alcanzar nuestros objetivos de crecimiento. Seguimos. Tenemos después pues, el equipo de programa Partner, ¿cierto? Nosotros tenemos mm -hmm. mucho foco en desarrollo de nuevos canales y es parte de la estrategia que nosotros trabajamos desde Nuvox. y tenemos un gran canal para nosotros que son los contadores, ¿cierto? Un contador nos puede ayudar a, a atraer a nosotros una pyme. Entonces uh -huh. nosotros tenemos un equipo dedicado 100% en que por un lado nosotros eduquemos a esos contadores, los ayudemos a crecer y les demos herramientas prácticas para su gestión contable y por otro esos contadores vengan a Nubox y traigan a sus pymes. ¿Listo? Entonces tenemos marketing, tenemos ventas, tenemos operaciones, tenemos el primer canal que es el canal de contadores. Y seguimos. Tenemos un, un, un quinto equipo, que es el equipo de alianzas e integraciones, ¿cierto? Y lo que hacemos a través de ese equipo nosotros es robustecer toda la propuesta de valor, ¿cierto? Una vez que nuestros clientes ya son clientes eh, y quieren desarrollar problemas o dolores de negocio más complejos, como por ejemplo eh, un e-commerce que quiere desarrollar o, o llevar su e-commerce o la contabilidad de su e-commerce o, o la facturación de su e-commerce con un software de gestión, nosotros tenemos un pool de integraciones y de alianzas que permiten que estas pymes resuelvan dolores más particulares. Entonces, para eso tenemos este equipo de alianzas e integraciones que lo que nos permite es robustecer y resolver más dolores de nuestros clientes a través de un ecosistema de integraciones. Y por último, tenemos una área que también está muy relacionada a canales y es eh, FinTech y Resellers, ¿cierto? Que básicamente uh -huh. esta, esta sexta área lo que hace es, por un lado, rentabilizar la base instalada, ¿cierto? Una vez que nosotros ya tenemos eh, también a nuestros clientes con más de una integración eh, dentro de su producto o, o están mucho más bloqueados con lo que hace Nubox, esta, este equipo se encarga, por un lado, de rentabilizarlo, ¿cierto? Entregándoles uh -huh. opciones financieras, financiación a estas pymes o alternativas de financiación a estas pymes. Y por otro lado, de encontrar resellers, que son empresas eh, que podrían llegar a avanzar este path de desarrollo, ¿cierto? Uh -huh. Hasta el punto de alianzas e integraciones, ¿cierto? Uh -huh. Entonces tenemos, ya para hacer como un recap rapidito, tenemos generación de demanda, o sea, marketing. Tenemos generación de venta y crecimiento, equipo comercial. Operaciones que habilita que todo esto esté pasando. Tenemos canal de contadores, que es, uh -huh. eh, nos permite llegar a más pymes. Tenemos alianzas e integraciones que robustece la propuesta, valores y que nuestros clientes tengan lock -in. Y por último, tenemos fintech y resellers que nos permite ampliar ese path de, de crecimiento de nuestros clientes y, per, y nos permite también que nuestros clientes no solo tengan software, sino que tengan soluciones financieras asociadas. Espectacular. Son... Okay, ese, es, ese es el equipo, claramente, donde tenemos más gente, es el equipo comercial. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Cada equipo, aproximadamente, cu cuántas personas hay en cada uno de estos seis? Eh, Mira, dentro del equipo, en, en realidad, el 90% del presupuesto y el, el 60% de nuestro headcount se va en el equipo comercial. Okay. Eh, después tenemos el equipo de marketing, que tiene alrededor de 10 personas y, y varias agencias externas que nos apoyan eh, okay. con algunos temas más específicos. Después Bien. tenemos el equipo de operaciones, de alianzas y de, de canal contador que tiene alrededor de cuatro personas. Y ya por último, esta nueva unidad de fintech, hoy por Bien. hoy eh, hay una persona que lo está liderando, pero este año deberíamos armar el equipo de esa persona para que pueda apoyar esa operación. Perfecto. Sí, y, y una pregunta, esto me quedó, esto de fintech, dijiste algo del financiamiento, no me quedó claro, si, si ustedes también, como que hacen que el cliente, tenga financiamiento para sus ventas o, o para financiamiento para contratarlos ustedes? ¿o? ¿Cómo, cómo no, financiamiento que... para, para su negocio directamente. Nosotros okay. hoy ya tenemos eh, dentro de Nubox, en, uh -huh. el, en el sistema de facturación, un módulo de factoring, donde nuestros clientes okay. pueden llegar y ceder facturas, ¿cierto? Y acceder a precios muy preferentes y básicamente garantizar la liquidez uh -huh. de su negocio. Entonces, esta área lo que busca es buscar nuevas alternativas de financiamiento uh -huh. para nuestras pymes y que lo que ya tenemos como factoring, que nos hace bien diferentes ante el mercado y tenemos muchos clientes que mes a mes lo están utilizando, permitan que nuestros clientes justamente tengan este acceso a liquidez que, que tú sabes que es súper importante a la hora de mantener eh, a flote un negocio en estos primeros años de vida. Perfecto. Y una pregunta más, ¿hay algo que eh, contaste que tiene un equipo de operaciones Sí. Yo creo que, es algo que está poco desarrollado todavía, no sé si querés contar un poquito, no sé, la persona que hace operaciones, cuál es su, su día a día o las tareas típicas que, que, que hace para, para sí. poder inspirar a otros miembros de la comunidad. Sí, 100%, que... nosotros tenemos, bueno, esto es, no, no es solo una persona, es un equipo de operaciones, yo en particular, eh, y, y en realidad el equipo de revenue le cree mucho al área de, de operaciones, eh, y, y la razón es, yo siempre cuento esta historia, nosotros podemos... Eh, ir a conquistar una isla, ¿cierto? Y normalmente lo que uno hace en un área comercial, en un área de marketing es, listo, queremos ir a conquistar esa isla y nos vamos todos de cabeza y comenzamos a ejecutar cosas y, y, y quizás no somos tan productivos y no tomamos decisiones tan estratégicas en cómo ejecutamos una visión. Entonces lo que viene a ser el área de operaciones es que antes de que nosotros digamos, o más bien marketing y producto, digan, oiga, yo quiero ir para esa isla donde tenemos ciertos clientes con características y nuestro producto tiene Market Fit, lo que hace operaciones es, ok, queremos ir para allá, vamos a explorar nosotros y vamos a ver cómo nosotros podemos habilitar una operación que nos permita que cuando llegue el equipo a operar marketing, eh, llegue comercial, llegue en las otras áreas, seamos mucho más eficientes. Entonces, va operaciones y dice, oiga, acá... El equipo podría transitar, ¿cierto?, 20 horas de camino o nosotros como equipo de operaciones podemos construir un puente que va a disminuir esas 20 horas en 15 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Entonces, esa es la visión del de área de operaciones. Este equipo de operaciones tiene 3 personas, o sea, 4 personas, hay un head de operaciones y tenemos un, eh, un ops enfocado en cada uno de los canales o en las estrategias que tenemos. Entonces, Ajá. Tenemos un sales ops que se encarga de garantizar la productividad a 100% del equipo comercial, que el ejecutivo tenga muy buena visibilidad de la demanda, que eso es clave para poder asegurar eh, buenas tasas de venta y, y cómo estamos nosotros cerrando. Dos, tenemos eh, un ops enfocado en toda la parte de marketing y básicamente cómo nosotros captamos y hacemos trazable la medición de la demanda y tomamos decisiones a partir de eso. Y sobre todo, esa demanda puede navegar sencillamente a través del funnel. Y por último, tenemos uno enfocado en canales. Estos canales que te conté, de los cuales tenemos muchísimo foco, nosotros cómo logramos habilitarlos y que estos corran de forma eficiente dentro del funnel que ya tenemos, sin que nuestros ejecutivos, sin que nuestro funnel y sin que nuestros procesos, tanto de activación como de retención o llegada a hábito, pierdan productividad. ¿Listo? Entonces, el día a día de este equipo de operaciones es intenso. Están, yo te diría que un 60% de su tiempo armando procesos para mejorar eh, la forma a través de la cual nosotros hacemos las cosas, que lo que nos tomaba antes 10 minutos, ahora nos tome 2 segundos y sea mucho mejor y nos mueva las métricas clave de negocio. Y un 40% del día analizando números y dándonos visibilidad al resto de áreas de cómo podemos hacer mejor las cosas, de dónde podemos nosotros encontrar eh, shortcuts en, en, en la estrategia que estamos armando y que básicamente este objetivo de crecimiento que nosotros tenemos como Nubox para este año de 40%, que es muy agresivo, lo podamos lograr en tiempo y forma sin necesidad de volvernos locos, contratando 20 millones de ejecutivos, sin volvernos locos en la inversión de marketing, sino que asegurando esa eficiencia que queremos como área. Eso para, para mejorar procesos, me imagino que son muy cracks, no sé, el perfil es muy crack en automatizaciones, por ejemplo, en, en, por sí. ahí en conectar APIs, ese tipo de cosas, ¿no? Justamente, justamente. La verdad es que acá tenemos un, un mix de skills bien interesante, porque por un lado son personas que vienen de conocer muchísimo el negocio, ¿cierto? Uh -huh. No son solo personas que, que son muy tech y quizás te pueden conectar una API eh, y demás, sino que son personas que vienen de conocer el, el negocio muy bien. Entonces, que saben cómo claro. se genera la demanda, saben cómo se genera un proceso de ventas, han estado dentro de procesos de, de, de generación, de crecimiento. Entonces, por un lado, entienden muy bien el negocio. Claro. Por otro lado, tienen mucho muchas habilidades y mucho conocimiento en automatización justamente y, y sobre todo en cómo nosotros podemos usar las herramientas que ya tenemos para claro. eficientar procesos. Yo como tomo un CRM eh, que hoy tiene X funcionalidad y me entrega 20 millones de posibilidades y yo como puedo aprovechar lo que ya me entrega el CRM para que el proceso del ejecutivo o, o del equipo que estemos trabajando sea mucho más eficiente. Y claro. tercero, claro, harto conocimiento te diría que en data, para tomar decisiones y entender qué nos dicen los datos de cómo está la operación sí. y de justamente ya conexión de APIs y cómo nosotros podemos conectar esos dots de diferentes sí. áreas y diferentes sistemas para tomar mejor decisión de lo que estamos haciendo. ¿Sigue? Son perfiles bien especiales, yo creo que en Latinoamérica no hay tanto de estos tipos de perfiles desarrollados, eh, pero, pero sí tienen muy, unas características que... Eh,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 en la lista de mail. Prometo que no es FAMEO, simplemente trato de aportar contenido de valor. Y ellos también se encargan de, porque hay, hay otro, viste, que como que se mezcla mucho los roles de operations y enablement, tipo, se encargan de crear también este, materiales para las presentaciones de venta, o sea, se meten adentro, no sé, de una llamada grabada y ponen a ver qué se puede optimizar. ¿Llegan hasta eso o más el proceso? ver, general que... Sí. Mira, nosotros, la verdad es que, eso lo tenemos metido dentro del área de operaciones, okay. ¿sí? Sales Ops, pero con una visión más desde comercial. Y te cuento, nosotros tenemos en el equipo eh, de, de Sales un área enfocada justamente en enablement de ejecutivos. Entonces, tenemos una trainer que se encarga de desarrollar este material, ¿cierto? de ramping, de attainment eh, o, de, o de capacitaciones a través de los diferentes métodos que utilizamos. Y desde allí se genera el conocimiento y el cómo, ¿cierto? El perfeccionamiento de esto pasa por el equipo de operaciones. Entonces tenemos un poco de vida al agua. El enablement como tal lo hacemos desde Sales con este trainer y ya la parte de eh, cómo nosotros perfeccionamos esto, damos visibilidad, entendemos cuáles son las métricas eh, que nos generan. Mejores curvas de, de crecimiento lo vemos desde operaciones. Así que está tomado, pero como con un mix bien interesante ahí. Más blando y muy duro desde el área eh, de sales, de, de operaciones, sales ops. Perfecto. No, me, me encanta eso porque sí, es, es algo que, que veo muy pocas empresas, así que, ¿y qué y que es esto que vos hablas de, de que son las, las áreas que más nos permiten escalar después, no? 100%, 100%, 100%. ¿Qué, qué. ¿Qué dirías para alguien también que, que tiene esta visión de que quiere escalar? Al, ¿Algún consejo de qué es escalar y qué no es, o qué evitar? O sea, ¿qué no es escalable que ves típico que todos quieren hacer? Y dices, no, esto no escala o, o viceversa, ¿no? Claro, no, claro. ¿Te ocurre algo? Sí, no, qué, qué buena pregunta. Nosotros justo el... el artemos tenemos un path como equipo trazado para los próximos cinco años, de para dónde vamos. Nosotros como compañía queremos llegar a un millón de pymes en 2025. Entonces tenemos un gran título de canción para cada año. Y cuando hablamos de escalar, nosotros lo vemos como crecer sin perder calidad y sin perder productividad, ¿cierto? Ese es como el concepto y si tú vas a la RAI, miras muchísimas definiciones, eso es lo que te aparece y eso es lo que nosotros nos pegamos en términos de cómo queremos escalar. Y para mí la, la mejor muestra de, o, o, o un consejo o muestra de que uno está pudiendo escalar un equipo de revenue, es el siguiente. Normalmente lo que uno hace, eh, y, y esto he escuchado, muchísimas empresas tienen la oportunidad de juntarme con, con hartas startups o scale-ups dentro de Chile, eh, SaaS, que, que quieren crecer. Intuitivamente lo que muchos líderes comerciales piensan es, oye, yo voy a meter un equipo de 20 ejecutivos, 30 ejecutivos, 40 ejecutivos, y metiendo esos ejecutivos, yo estoy seguro que voy a poder alcanzar un crecimiento de tanto, ¿cierto? Y normalmente eso pasa. Y metes un ejército de ejecutivos, pero nunca conectaste el crecimiento de esos ejecutivos con la demanda ni con la operación. Entonces, lo que pasa usualmente es que después se te disparan tus rotaciones de los equipos, tienes fuerzas comerciales que son muy poco productivas, cuyos attainments y ramping eh, son excesivamente bajos los attainment y tienes ramping larguísimos, demoran muchísimos en lograr su objetivo. Entonces, ser escalable es verlo al revés. Primero, hacer crecer la demanda y entender claro. que la demanda en un negocio como estos donde manejamos inbound es el core para poder lograr el crecimiento de comercial. Entonces, crecer la demanda, ajustar los procesos comerciales para que el vendedor sea muy productivo, ¿cierto? Y no digo entrar ahí para eficiencia porque... Ya en un equipo grande de ventas es imposible lograr hiper eficiencia, pero sí, al menos que tengamos un ejecutivo que sea productivo, que tenga buena visibilidad de lo que esté llegando, y a medida de que vaya creciendo la demanda, va creciendo el equipo comercial, y no al revés. Entonces yo diría que ese es el enfoque de escalar de forma más, eh, más inteligente, entre comillas, porque normalmente uno parte por el otro lado, yo creo que muchos nos equivocamos en algún momento, y lo único que te produce eso es una ineficiencia enorme en el proceso, unos costos gigantes, y finalmente no vas a llegar a tus objetivos de crecimiento porque no arreglaste el corazón. Por eso partí por, por el equipo de marketing, cuando te conté sobre la estructura, no partimos con el corazón de la venta, que es marketing, que es un solo equipo eh, que genera el crecimiento. Perfecto, perfecto, Fer. Che, y ya un poco me fuiste anticipando, pero, pero lo vamos a repasar. ¿Cuáles son tus estrategias de, de adquisición de clientes? Ya la estructura me, me develaste un poco, me desnudaste un poco tus, tus estrategias, pero me gustaría si podés, eh, si las podrías decir. Claro que sí, nosotros trabajamos, tenía que por dos grandes vías de adquisición de clientes. Uno, uh -huh. inbound y educación. Y dos, canales, ¿cierto? Como te contaba, en términos de estructura, tenemos mucho foco en canales. Así que eh, los canales son los que nos permiten llegar a nuevas audiencias. E inbound nos permite a nosotros llegar a pymes de forma muy vacía. Uh -huh. Bien. Y inbound, eh, ¿cómo, ¿cómo lo están armando? Tipo, eh, Algo me ha contado Caro en su momento es que tienen un blog, eh, no sé, tienen, me imagino que trabaja muy fuerte en contenido, también sí. hacen en publicidad, ¿Cómo, ¿cómo son las estrategias de...? Sí, la verdad es que nosotros basamos nuestra estrategia de, de inbound en, en contenido, ¿cierto? Como, como un poco bien he dicho el, el inbound, es nosotros ponemos a circular mucho contenido en mercado. Tenemos un blog que en Chile tiene medio millón de visitas al mes eh, y, y básicamente tenemos contenidos que permiten que las pymes y los contadores se eduquen y aprendan un montón sobre gestión, administración, sobre desafíos que tienen en su negocio. Entonces, captamos muchísimas pymes a través de ese contenido y después vamos eh, nutriendo a estas pymes hasta que entiendan un poco o nosotros les ayudemos a identificar que tienen un dolor de gestión. Cuando tienen un dolor de gestión, los convertimos a demanda más calificada y pasan al equipo de, de comercial para que ellos lo puedan atender. Entonces, la estrategia de Inbound es contenido relevante para nuestras audiencias, que pasa... Eh, por un proceso de nurturing, que después avanza hacia un equipo comercial. Que es un poco como se hace inbound eh, normalmente en, uh -huh. en estas empresas más, más de esas Perfecto, perfecto. Y vos me mencionaste que comercial hace algo de prospección, pero ¿es, pro, es prospección sobre, estos, sobre estas personas que, que, que, que entraron ya por inbound o también salen a buscar... Eh, pymes nuevas. La verdad es que nosotros trabajamos harta, harta prospección, tenemos la suerte de que el, el equipo de marketing tiene una maquinita de generación de, de leads muy fuerte, entonces claro. nuestros comerciales no tienen necesidad como de salir a buscar directamente a, a mercado, claro. eh, entonces van a prospectar direct, directo desde los leads. ¿Y esos son leads, cabros que no, no levantaron la mano diciendo ayude, quiero hablar con un ejecutivo, sino... Uh -huh que eh, vas a descargar, no sé, un ebook sobre... Correcto. Claro. Y eso, ¿ustedes tienen como una segmentación como para así decir, ok, si vas a prospectar, empezá por acá, por esta audiencia, después seguí por esta? Sí, sí, sí, sí, sí tenemos ahí hartos, eh, era que sobre todo acuerdos, que hay diferentes equipos que están tocando de forma constante eh, a estas bases que tenemos, entonces, hay uh -huh. acuerdos entre los diferentes equipos de marketing comercial con el apoyo de operaciones de en qué momento debería tocar el, el lead, ¿cierto? Uh -huh. Y quién lo debería tocar. Entonces, hay momentos donde uh -huh. lo toca marketing, hay momentos donde el comercial es mucho mejor que lo tome, hay momentos donde los SDRs lo toman. Entonces, uh -huh. sí, sí, lo tenemos como bien trazadito ahí. Uh -huh. Bien, perfecto. Buenísimo, me encanta. Bueno, Fer, vamos con la siguiente. Eh. Y esta, esta, tengo mucha expectativa para esta pregunta, que es tus tres métricas clave, este, ¿cuáles son las que mirás, no sé si todos los días o todas las semanas, pero decís, si alguna de estas tres está mal, se uh -huh. prende la sirena en la empresa y hay que ir a ajustar cosas. Sí, sí, sí sí buenísimo. Mira, nosotros la verdad es que la métrica principal que perseguimos como equipo de revenue es el new ¿cierto? Y, y muchas uh -huh. empresas de, de SaaS están persiguiendo MRR, ¿cierto? Incluso se van con foco en ARR, pero realmente lo que nos cuenta que que, que estamos creciendo es el net new, ¿cierto? Que básicamente es la el total de MRR que nosotros generamos durante un mes menos el churn que se genera de, durante un mes, y básicamente es cuánto new a mí me queda disponible en la compañía. Entonces este es el número que nosotros estamos mirando constantemente y, y por el cual no paramos de trabajar. O sea, nuestro equipo lara, ¿qué que en revenue si no llegamos, si llegamos a nuestra meta de MRR y no llegamos a la de NetNew, bueno, no llegamos, eh, porque al final lo que queremos es asegurar ese crecimiento de la compañía. Y si ya nos va, vamos a ver nosotros como métricas más específicas dentro del, eh, de la generación del MRR, por un lado, eh, el ASP para nosotros es clave, ¿cierto? Entender cómo se está componiendo la venta y cómo, qué tan eficiente estamos siendo nosotros con la inversión que estamos haciendo eh, porque básicamente un mejor ISP claramente nos puede a nosotros mover el ratio de CAC y Lifetime Value, cuando tenemos mayor ISP normalmente eh, tenemos contratación de más productos y eso significa que tenemos más stickness del producto, entonces personas que duran más, así que el ISP para nosotros es una métrica clave y core. Y ¿Cómo eh, el, el nombre, perdón, esa no, honestamente no la conocía. El ah, ticket. no te preocupes, no. no el, sí. el ASP son en no nos creemos medio gringos, así que todas las métricas las las somos no sé en SAS, si pero el ASP es el ticket promedio. A ver, ah, entonces es tener el ticket promedio de toda la base de clientes, digamos. No la base de clientes, sino de la nueva venta que está ingresando ah, no, no, en new tal cual. Okay. Nosotros trabajamos mucho con el new. Entonces, ese ticket promedio nos habla mucho de la composición de la venta, ¿cierto? Uh -huh. Después tenemos una métrica que es el close rate, que para nosotros sí nos habla muchísimo de qué tan eficiente y qué tan productivos estamos siendo en nuestro funnel. Y también qué tan buena y mala demanda está llegando. Ahí lo podemos también interpretar. Uh -huh. eh, entonces, para mí, esas serían las tres. El net new que es crecimiento de compañía. ESP, que es composición de la venta. Y close rate, que es eh, qué tan eficientes estamos siendo nosotros a la hora del cierre. Ya después se si abrimos por cada uno de los equipos. Hay muchas métricas que uno puede entrar a picar, eh, pero en nuestro caso es lo que tenemos eh, en vista todos los días okay. eh, en, en nuestra ASU. ¿El close rate lo, lo, lo calculas en base a las oportunidades que le llegaron a ventas sobre los cierres? ¿O también lo vas abriendo en decir de MQL a cierre, de MQL a oportunidad? o, o, cuáles son, o ¿Cuál es el close rate más, la formulita más? O sea, yo te diría que, que dentro del funnel uno puede ver muchos, muchos rates, ¿cierto? De conversión del lead a MQL, de, de la efectividad de la, de la como del de de levantamiento de los SQLs y demás. Y en realidad lo que nosotros miramos es el, el close rate final, ¿cierto? De lo que llegó, de lo que tuvimos disponibles oportunidades, cuánto logramos cerrar una ventana de tiempo que... Bien. Al final del día, como está en la parte más baja del funnel, una mejora, un punto porcentual que nosotros mejoremos eh, ahí abajo, significa una mejora enorme para la parte alta del funnel. Y, y esto también lo hacemos así porque en nuestro caso tenemos muy desarrollada esta máquina eh, de inbound y, y de marketing y demás. Entonces, sí nos enfocamos a la productividad de eso que llega y eso lo vemos sí. a través del, del cloud Tal bueno, cual, bueno, no, totalmente, totalmente, sí, yo he hecho, que ha sido mucho porque a veces decís, uno puede medir cuánto vendió el ejecutivo, que es importante, pero si la demanda que le llegó fue, fue mala, no, no puede castigarlo por eso, digamos. Claro, sí. claro que sí, sí. sí. Y, y, y dentro de la primera que me dijiste, eh, tengo un par de preguntas más, de la primera del de el, el NetNew, sí. ¿ustedes si el MRR lo consideran cuando se cobra, o sea, cuando se cobra la primera mensualidad, no? O sea, es, es el momento que cae un MR, está, perfecto. Sí. Y, y después lo otro es, con el ticket, el tema del ticket eh, promedio, el, el ASP, <ríe> que ahora aprendí esa. Eh, sí, el ticket promedio, ustedes, siempre hay un dilema para mí con, con SaaS, ¿no? Porque digo, es muchos dicen, yo prefiero entrar con en un ticket bajo, porque yo sé que cuando entra el cliente se expande, y otros con un ticket alto, no sé si vos tenés una visión de ahí, o tenés algún punto de vista de eso. Sí, qué, qué buena pregunta. Yo creo que es, es un dilema y, y depende mucho de la estrategia y el momento de la compañía, en mi visión. Yo creo que cuando uno quiere lograr crecimiento en, en estas compañías como las nuestras de, de, de software, dos cami hay, hay 20 millones de caminos, pero si lo tuviéramos que, que resumir, mi visión son dos grandes cosas. Uno, tú tienes opción de capilaridad, y es decir, comerte el mercado, ¿cierto? Y llegar a mucho, mucho, mucho mercado, con ticket chiquitito, ¿cierto? Uh -huh. Y después la monetización la ves eh, en una curva más adelante. Entonces yo adquiero vale. y es como todos estos típicos, ¿sabes? Que salen con freemium y que toman mucha cuota de mercado, ¿cierto? Eh, y uh -huh. que al final están persiguiendo como objetivos de negocio, ¿cierto? Y de cara uh -huh. quizás a inversionistas o como estrategia de expansión, monetizar a futuro, ¿cierto? Y quizás que los economics del negocio no estén tan rentables en cierto momento. Esa es una de las opciones. Y claro. por otro lado, tienes opción de crecer aceleradamente, pero teniendo buenos economics del negocio, que no, te, no quiere decir que no tengas velocidad, pero sí que te permite a ti, por ejemplo, tener un buen evita, ¿cierto? Uh -huh. Tener un costo de adquisición o un lifetime value que, que se comporten bien y que permita que, que, que el negocio pueda mantenerse a flote durante mucho tiempo. Y... Eh, en, como en ambos casos son escenarios de negocio, más bien de estrategia de crecimiento diferente. Sí. En el caso de capilaridad, ahí tienes que salir con un ticket bajo, ¿cierto? Y ahí el objetivo es vender la mayor cantidad de sistemas al menor precio posible, que la monetización la voy a ver dos, tres años más adelante. Y en nuestro caso, ¿cierto? No vamos por este lado, sino que nosotros vamos por... Eh, Hagamos que no ¿cierto? Ya, ojo, no, lleva, lleva ya bastante tiempo el caos, claro. una empresa consolidada, entonces para nosotros sí nos interesa mucho tener un CAC muy sano, un lifetime value sano, que el ticket promedio permita que estos ratios funcionen mejor, que tengamos un buen EBITDA, uh -huh. entonces claro. ahí eh, son momentos diferentes de negocio, no, no está bien ni está mal, no, pero es bueno. de la estrategia con la que uno quiere crecer. No, perfecto, me, me encanta, me encanta. Bueno, estamos extendiendo un poco, pero la verdad que está buenísimo, ¿verdad? ya creo que los dos nos tenemos que ir a reuniones, pero te voy a hacer las últimas preguntas. La, la siguiente es, tus libros o algún podcast que escuche, pero dirías, esto me marcó, o esto confío, o esta es mi Biblia, <ríe> a nivel Sí, sí ¿no? yo, te, yo te diría que, que en SAS hay, o sea, tenemos muchísimas, afortunadamente hay, han salido muchos libros, hay millones de podcasts, eh, que podemos ver la, la Biblia, Yo creo que de muchos, que está rondando hace muchísimo tiempo, predictado el revenue más, pero a mí sí me gustaría recomendar libros que, que en mi visión, en mi visión, cierto, el equipo es el que hace los grandes resultados, cierto, y nosotros, nosotros hemos crecido un montón, y esto es gracias al tremendo equipo que tenemos, entonces, pero que más que recomendar libros específicos sobre esas, me gustaría recomendar mis cuatro favoritos eh, sobre liderazgo y sobre cómo uno puede convertir un equipo en, en un equipo de alto rendimiento que le crea y que no pare hasta llegar a estos objetivos. Entonces, uno, hard things about hard things, ¿cierto? Y es cómo uno se framea para estas conversaciones difíciles. Dos, execution, que básicamente es un libro que habla de que las buenas ideas están por ahí y hay millones y lo importante es ejecutar eh, y ejecutar en tiempo forma con muy buena velocidad y, y eso nos, nos ayuda a nosotros mucho como equipo a tener que tomar mucho ownership de lo que hacemos. Tres, extreme Ownership, que este es un libro de, de, de los SEALs de, de Estados Unidos, ¿cierto? Donde se cuentan muy buenas prácticas de liderazgo y cómo eh, uno puede descentralizar, el control dentro de un equipo, pero sobre todo empoderar a equipos para que puedan tomar decisiones y, y garanticemos que todos estamos corriendo hacia el mismo marco. Y uno que leí ya hace mucho tiempo, eh, que en realidad me gustó mucho y te diría que es forma o, o una metodología más bien de trabajo que tenemos medio adaptada, al menos en el equipo de revenue en Nuvox, es No Rules de, de Netflix, que básicamente habla de como Eso rompe un poco el paradigma de cómo, cómo debiese ser el liderazgo, ¿cierto? Que, que uno estaba a veces muy acostumbrado a este liderazgo súper tradicional, donde la decisión final pasa por el líder y es el que dice, ¿para dónde a la máquina? Esto al revés, habla de mucho contexto y empoderamiento hacia los líderes y hacia los equipos, para que ellos con un muy buen contexto to puedan tomar las mejores decisiones para el negocio, con el apoyo obviamente del líder, pero sí abre la puerta a hacer las cosas de forma diferente, y permiten a un equipo tener muchísima agilidad. Entonces, esos son mis cuatro recomendados, sí o sí. Y eh, me gusta mucho Yoko, que es el, el escritor de Extreme Ownership, el autor, y él tiene un podcast que es buenísimo, sus podcasts de los más... Yo, yo me encanta escuchar podcast, yo troto, y uh -huh. cuando troto siempre escucho podcast. Estos son los más largos que hay, son episodios de dos horas, dos horas y media, uh -huh. pero en realidad son muy buenas lecciones de liderazgo y cómo... Eh, llevar a un equipo de alto rendimiento. Así que mi recomendación iría más por el lado de, de literatura, cosas para liderazgo, que, que de SaaS, que en realidad tampoco es que exista una fórmula muy exacta, más bien buenas prácticas que se pueden compartir en comunidad. Me encanta, me encanta. Y última pregunta, eh, algo que te hubiese gustado saber, eh, cuando, algo que se pasa ahora que te hubiese gustado saber cuando, cuando empezaste en el mundo de SaaS, Sí, yo creo que toda la parte de, de contenido de educación. Eh, que a veces uno, uno eh, o en retail, o en nuestras empresas, uno se, se enfoca mucho en, en, en la venta y más transaccional y demás. Y acá entender que nosotros estamos en, en SaaS, ¿cierto? Trabajamos para una recurrencia y es un modelo donde pensamos más en largo plazo. Entonces, eh, Toda la parte de contenido y educar como gran diferenciación eh, en el centro de la estrategia hace mucho la diferencia. Porque permítete que tú tengas un cliente, ¿cierto? Al cual no solo le resuelves algo a través de un software, porque el software en sí no te va a ayudar a nada si es que no lo utilizas, sino que educas a la persona en eso. Y realmente eso hace que... Por un lado, tu propósito de, de software y lo que sea, el dolor que sea que quieras resolver tu software, sea real y, y lo veas ejecutable y realmente la gente pueda tener una transformación desde el uso. Y dos, y por sobre todo, que el software tome sentido. No sirve a nada tener el mejor software con la experiencia de usuario maravillosa si nadie la usa. Entonces para mí, tener el, me hubiera encantado saberlo, eh, que el contenido y la educación en el centro de la conversación, la estrategia, es core. Eh, sí. para lograr crecimientos agresivos. Sí. Coincido un montón y yo siempre digo que es preferible que el cliente esté haciéndolo en un Excel y que lo eduques a hacer el proceso en un Excel para que después se encuentre con los problemas y necesite un software, este, pero no le quieras hacer inventar la rueda. O sea, los mejores casos de, de crecimiento son esos, donde algo que ya existe, ya se hace, se puede mejorar. Y, y, es, y eso es lo que creo que es donde... También coincido. 100%, súper sí. de acuerdo y qué buen ejemplo ese de Excel que das. 100%, súper sí. de acuerdo. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos los que estamos en software y andemos intangibles: y es cómo logramos convertir un dolor en algo que sirva y, uh -huh. y que tampoco cambie el, eh, el hábito de esta persona o que lo cambie, pero, pero muy relacionado a su dolor de negocio. No es como tú dices, salir a reinventar la rueda, inventarse algo que nadie lo va a usar. Claro, exacto. Bueno, Fernanda, eh, estás en la comunidad de Slack. No sé si, además de la comunidad de Slack, te pueden contactar por, por LinkedIn, por... Cualquier sí, claro canal. que sí, claro que bien, sí. Bien, perfecto. Bueno, señores y señoras, Fernanda Lesmes, CRO de Nubox, empresa que está creciendo. Presten atención porque hay un equipazo ahí. Ya conocimos a Caro, conocimos a Fer. 40% de crecimiento proyecta en este año. Quieren llegar a un millón de pibes en cinco. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Vale, buenísimo. Gracias a ti, Andrés.